Luis, un tema que me parece interesante para nuestra audiencia es distinguir un poco lo que entendemos por conocimiento de cosas que se parecen al conocimiento y que no lo son sí. un, una cosa tradicional ha sido eh, la diferencia entre tener conocimiento y tener una opinión verdadera, claro. como tú sabes y lo podríamos ilustrar con un cuento que tiene que ver con el medio en el cual estamos ahora conversando. ¿Tú te has fijado que hay dos tipos de audiciones, de preguntas y de respuestas? En un tipo de, de audiciones se le pide a una persona que acierte en su respuesta y se le dan varias opciones. Se le da una pregunta y cinco posibilidades o tres posibilidades. Y esa persona tiene que acertar con la respuesta verdadera. Sí. Bueno, en general son grupos colectivos, en mi país, la Argentina, suelen ser estudiantes, generalmente les hacen la pregunta, generalmente no tienen la menor idea de qué responder. Sí. Entonces hay un conciliábulo ahí, cabildean y designan a uno de ellos, el más audaz, para que se aventure y lance una, una respuesta. Entonces, bueno, ocurre que responde y los primeros sorprendidos son ellos cuando les dicen que acertaron. Entonces saltan, se abrazan, las familias en las, en las graderías lloran, han ganado un gran premio, un viaje a algún lado y demás. Y cuanto más saltan y más se abrazan, más claro es para nosotros que no sabían porque lo consiguieron realmente una cuestión de lotería. Entonces, este hombre que respondió, este muchacho, tiene opinión verdadera, eso es inobjetable, ganó. Pero nadie diría que sabe. Claro. ¿Eh? ¿Qué faltaría para que, para que dijeran que sabe? ¿Qué faltaría para que se dijeran que sabe? Bueno. Faltarían las razones, la justificación por la cual este uh, alumno... Hubiera podido llegar a esa conclusión. Exactamente. Fundada en razones. Que nos cuente qué camino siguió qué para camino llegar a eso. ¿Qué razones fueron las que. de las cuales puede él concluir que ese enunciado es verdadero. Eso. Es verdad. Y eso es el tipo de concurso o certamen que hay también en televisión, que son no los concursos de acertar, sino los de saber. Eso es. ¿Eh? Le preguntan a una persona algo, esa persona responde. Y no solo responde, sino que abunda en razones, sí. cuenta las conexiones de esa respuesta con otras, sí. muestra las... Y la gente va tomando la certidumbre completa de que este hombre sí. realmente sabe, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, hablamos de este segundo Eso, tipo sí. y no del primero, que no es la otro. mera... Nosotros en la Argentina lo llamamos la pegada. La pegada. ¿Eh? Acertar. Acertar por chiripa, diríamos De nosotros chiripa, aquí. Claro, sí, claro, claro. Ahí está. Bueno, entonces hemos llegado a una primera conclusión. Uh, saber quiere decir en algún modo tener una opinión verdadera, pero fundada en razones que son suficientes claro. para poder concluir esta verdad. Exacto. Pero entonces esto nos lleva a otro problema. ¿Y qué son esas razones? <risa> ¿Cuándo podemos decir que una razón es suficiente para que podamos decir que justifica la opinión de la persona que la, que la sostiene de tal manera que podamos tener la garantía de que ese es un saber? Exactamente. ¿Y cuáles son esos requisitos? Bueno, ahí tú sabes que el problema es muy complicado. <risa> el problema es muy complicado, pero desde luego no pueden ser razones... ...que uh, las razones que yo creo que son suficientes... ¿verdad? Perdóname pero, que te interrumpa... No, sí, sí, ...nosotros sí. diríamos que... ...en este punto comienza la teoría del conocimiento... ...correcto... ¿no? ...ahí empieza ...aquí empieza, empieza el lío... Eh, ...efectivamente... efectivamente. <risa> ...entonces bueno... ...yo puedo decir que yo... ...yo creo que tengo tales o cuales razones... ...por las cuales juzgo que sé algo... ...bueno pero... ...pongamos un ejemplo... ...yo puedo pertenecer a una cultura en que para ella resulte razonable eh, creer en, eh, bueno, tú decías hace un rato, creer en ciertos eh, acontecimientos uh -huh. que no son explicables por las leyes físicas uh -huh. y que pueden ser justificados mediante una creencia eh, mágica o uh -huh. religiosa. Uh -huh. bueno. Entonces, esa persona cree de muy buena fe que sí. ella tiene una razón suficiente para poder asegurar que un enunciado fundado en estas creencias mágicas o religiosas es verdadero. Tiene garantía suficiente. Tiene claro. garantías suficiente. Claro. Pero nosotros que estamos fuera y que no compartimos ese criterio, ¿diríamos lo mismo? Estamos fuera de esa cultura, por, por lo, lo tanto de cultura... fuera de esos... Eh, fundamentos implícitos. No Vemos desde afuera la cosa y decimos, no, para mí no es suficiente. Para mí no es suficiente. Sí. Entonces tenemos que buscar, tenemos que encontrar un criterio de que uh -huh. una razón sea suficiente. Para mí, y esto te lo propongo, uh -huh. tú me dirás qué piensas, para mí el criterio es que en dentro de la comunidad a la que pertenezco yo pueda inferir que no hay ninguna razón que invalide las que yo doy Que no hay razones en contra Que no hay razones en contra Que claro. no hay razones en contra que invaliden las que yo doy claro. Entonces yo de, dentro, eh, me parece a mí que es de algún modo como se procede cuando se es razonable Cuando ya. se es razonable ya. Se procede así, ¿verdad? Cuando Ahora, se es razonable sí. yo doy ciertas razones pero basta con que alguien uh -huh. dentro de mi propio campo cultural, dentro de mi propia cultura, me diga, no, mira, esto no es cierto por tal o cual uh -huh, otra razón, uh -huh. y yo tenga que reconocer que hay una razón en contra que invalida la mía uh -huh. para que yo ya no esté justificado en mis razones. Entonces, bueno, pero ahora estamos entendiendo un fenómeno importante, y es que el conocimiento evoluciona. Ah, no, claro el conocimiento evoluciona cuando cambian las razones se mejoran las razones hay que abandonar determinadas conclusiones y tomar otras y claro. esto es un fenómeno que ocurre claramente a lo largo de la historia. historia uno comienza pensando que la tierra está en el centro del universo y el sol gira y en un momento y tiene buenas razones Perfecto. dentro de esa cultura tiene buenas razones Buenos los aparatos de medición indican eso o no contraindican eso, y además uno tiene una teoría astronómica razonable. Entonces, bueno, esa imagen en ese momento está justificada. Correcto. Cambian la técnica, cambian las maneras de medir, cambian las teorías, y hay que considerar que esa conclusión que se había considerado verdadera no es más verdadera. Correcto. Ahora es falsa a la luz de estas nuevas averiguaciones. No, no hay justificaciones objetivas suficientes para eso, por lo tanto, no, no podemos decir que los que sostenían la teoría anterior sabían, sino solo creían saber. Uh -huh. Porque ahora nuestra nuestro idea de saber es diferente. Yeah. Sí, pero esto nos plantea un gran problema, Ezequiel. Nos plantea un gran problema. Entonces, ¿quiere decir que no hay saberes definitivos? ¿Quiere decir que todo saber está sujeto a rectificación? Yo creo que sí. ¿Crees que Creo sea, que hay que tener valor y no. aceptar eso, porque si uh -huh. nosotros nos empeñáramos en sostener eh, como un absoluto una conclusión, eh, y como si fuera inmodificable, como intentada en razones absolutamente inconmovibles, cuando nos viéramos en la necesidad de cambiar, caeríamos en una crisis total, sí. que es lo que se conoce como el escepticismo. El escepticismo. ¿No? El escéptico no... Creo yo, tú me dirás si sí, sí, sí, sí, sí, eh, opinas lo mismo. El escéptico creo yo que sus armas no resultan tan útiles ni tan, ni tan eh, destructivas. Eh, destructivas si aceptamos que en realidad el conocimiento no es más que un límite de creencias razonables, rectificables. Yo creo que sí, creo que al... al eh, al, al no identificar conocimiento con certeza absoluta le quitamos un poco el piso de abajo de los pies al escéptico, ah, al escéptico ¿verdad? Es y entonces ya tomamos otro camino sí, sobre racionalidad eh, bueno, es, es un tema desde luego que está ligado muy estrechamente con teoría del conocimiento yo creo que aquí tendríamos que recordar eh, ciertas eh, distinciones clásicas no entre eh, los las razones que tenemos para creer algo uh -huh. y los motivos que tenemos para creer, uh -huh. quizás se podría hacer esta distinción, sí. verdad? Se podría hacer esta distinción, por ejemplo, si alguien dice que cree uh, en uh, la inmortalidad del alma, por uh -huh. decir algo, puede uh -huh. dar razones, sí. por ejemplo, Platón da muchas razones de esto sí. en su diálogo El Fedón. Puede dar razones. Puede dar ciertos argumentos que, uh, uh, que funden la, la posible uh, verdad de este, de, este, uh, de esta proposición. El alma es inmortal, pero muy a menudo quien cree que el alma es inmortal no lo cree solo por estas razones, sino lo cree por ciertas angustias que tiene, claro. por ciertos temores que tiene, claro. porque uh, realmente le angustiaría tanto claro. que desapareciera todo en él después de la muerte, que no puede aceptar que el alma no subsista después de la muerte. Entonces. Una cosa son las razones que tengo para juzgar la verdad de algo y otro los motivos por los cuales los juzgo. Claro. Por eso es que el tema de la racionalidad es tan importante con el tema, eh, está tan ligado con está el pensamiento. Exactamente. Y, y, claro. y esto es este, importante, el tema de los motivos, porque también nos introduce en un tema muy singular, que es el tema de la ideología. Exacto. Una ideología es un, un conjunto de creencias eh, compartidas por un grupo social o por una clase social, que eh, reflejan un interés, o sea, ciertos motivos uh -huh. por parte de quien sustenta esas creencias. Generalmente son motivos, en una ideología política, son motivos de poder, son uh -huh. motivos eh, que buscan acrecentar el poder del uh -huh. grupo en cuestión. Pero estos motivos que, que son los intereses del grupo, los intereses particulares del grupo, intereses de poder, se disfrazan, Bien. se disfrazan de razones, Claro, se disfrazan de razones. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo muy claro, en, en, en nuestro país, por ejemplo, hay muchos que dicen que uh, uh, los indios, por ejemplo, que habitan en nuestro país, nuestros compatriotas indígenas, son, uh, uh, son personas que tienen tales o cuales efectos, que son perezosos, que no saben trabajar, que uh, no tienen cultura, etcétera, etcétera. Bueno, dan entonces estas pretendidas razones, que no saben trabajar, que no deben, etcétera, como en realidad, que no son en realidad más que un disfraz, de los intereses y de las actitudes negativas que tienen frente a esos grupos para que esos grupos no mejoren su condición no mejoren sus condiciones y para justificar la actitud de discriminación frente de a De dominación grupos. ante eso dominación y discriminación uh -huh. entonces las ideologías juegan un en, en las ideologías juegan un papel muy importante esta esta uh, intromisión de los motivos que se disfrazan de razones claro claro uh -huh.